Vamos a ver eh, hacia dónde nos lleva también nuestra compañera que es Marta Mamaní, que siempre nos da eh, técnicas de bienestar, siempre nos da, obviamente, para, para estar mejor, eh, las claves, los tips que tenemos que tener en cuenta, porque a veces uno viene medio bajón, pasan situaciones y che, qué cosa, este cosa mandinga, ¿no? Han pasado situaciones y no entiendo esta energía que tengo. Bueno, ahí nos va a explicar todo porque tiene que ver con el bienestar. Marta Mamaní, que ya está con nosotros. Marta, bienvenida, ¿cómo, te, cómo estás? Buen día, ¿cómo está, Carlitos? Muy buenos días a toda la audiencia de LB7 y así. Tenemos que venir con las energías bien cargadas para empezar un día diferente. O sea, sí. cada día es un día nuevo, un día diferente. El pasado, quizá. Está bien, pasó, está bien. Juez, bien. ¿sí? Chao. sí, chao enero. Pero, exactamente. <risa> Lo que pasó a ser, ya, por ahí sí me puede preocupar un poco, pero no estar en eso constantemente repitiendo. ¿Repitiendo por qué? Porque más me intoxico, ¿sí? O sea, sacar sacar todo lo malo de, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de, de todo. ¿sí? El todo es un conjunto de energías, como mm. sabemos, positivas y negativas y no nos debemos contaminar. Pero hoy les traigo una rec receta, A digamos, ver. mágica, ¿para que Para algo que sí a Muchos nos preocupa, diría yo, sí. a diario y que es bajar de peso. Por ahí hacemos dieta y estamos y no peso. podemos conseguir bajar de peso. O sea, Esa mm. pancita, esos recitos de las vacaciones, todo esto que, que, que las vacaciones, ahí. hay muchas personas que, como que quieren bajar de peso en un mes, lo que no bajas en seis <risa> meses, y eso termina siendo muy malo para la salud, porque puede agarrar el doble de hambre. Exactamente, y bueno, venimos de las fiestas, de sí. comer los sanduchitos, de todo esto, y bueno, se imaginan, o sea, vacaciones, fiestas y todo, y bueno, y estamos con esa pancita, pero les diría que hacer dieta por ahí es una muy estricta y otra muy caro en sí. este momento, ¿por qué? Porque necesitamos cosas que nos alimenten y que nos hagan realmente bajar de peso porque por ahí nos matamos de hambre y no es lo correcto sí y siempre consulta al nutricionista eh, tampoco si tengo una enfermedad o algo no no voy a hacer una dieta estricta que siempre tengo que estar apoyado en alguien que realmente me lleve bien por, por este camino, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar, bueno, seguimos hablando de energía, ¿por qué? Porque tenemos que analizar qué es lo que comemos a diario. A veces nos sentimos hinchados, pesados, muchas veces desganados, y un día estamos bien y al otro día, ¿qué pasó? Nos sentimos todo así como muy, muy gordos, muy inflamados, ¿sí? Al otro, y día necesito, al otro día necesito un exorcista para que saque el demonio que hay dentro mío. <risa> Exactamente, más o menos más o menos así claro. Pero es muy fácil, ¿eh? sí. Es lo tenemos que hacer nosotros mismos ¿sí? Siempre está en nuestra mente, el cuerpo, todo Todo, mm. todo manda en nuestra mente ¿sí? Bien. Pero, ¿qué vamos a hacer? Primero analizar, como le dije, qué es lo que estamos comiendo a diario No envenenarnos, por favor, mm. no envenenarnos ¿sí? No hablo de veneno, no hablo sí. de tomar así pará, un entonces, veneno Para que anoto, no voy más a comer a lo de mi suegra no envenenarme porque Vamos me... haciendo bien los deberes, ¿no? Estoy anotando yo, no envenenarme, tipo que puse Exactamente, no pero pero le digo a la tecla, bueno, no, no quiero hablar mal de su suegra No, no voy por ese <risa> camino, ¿sí? ¿sí? Pero sí vamos a analizar qué es lo que comemos uh. Muchas veces hay peleas, hay rabia en el hogar, en la mm. gente que cocina No tan solo en el hogar, o sea... Si voy a comer a algún lugar donde vienen esas vibras malas de la persona que está cocinando es lo mismo. Sí. Eh, por ahí el señor o la señora que cocina, porque bueno hoy también el señor cocina y quizás tuvo una pelea antes y está todo con toda esa bronca y agarra el cuchillo y empieza a picar todo y a poner con tanta rabia eh, esa come, esa preparación, digamos, uh -huh. que cuando uno se sienta a la mesa y va a comer siente esa energía y quién estoy ¿Qué estoy consumiendo? Estoy consumiendo mala vibra Ajá. O sea, veneno total ¿sí? oh, Dios. Y seguramente aunque me hace mal Aunque la comida esté rica Si hay mala onda, pues, ya, ya estamos mal eh, Puede estar exquisita puedo, claro. puedo repetir y todo, pero... Si viene de este origen, tiene un origen, digamos, de mala vibración, mm. seguro me cae mal. ¿sí? Y después no entiendo qué pasó. O por ahí viene alguien y me dice, toma, esto mira te lo regalo, ¿sabes qué? Un pancito que yo sé que a vos te encanta. Pero, ¿qué pasa? Yo lo veo muy rico, o sea, y, y lo quiero comer ya, ya o sea, sí. eso nunca hay que hacer. Si viene de alguien que yo no confío... Eh, incluso puede ser de la misma familia, o sea, por ahí hay broncas, hay cosas en la misma familia, ¿no? Uh -huh. Que, que Bueno, no no quiero hablar de lo que usted estuvo hablando, pero pero sí. vamos a analizar, ¿sí? sí. Eh, entonces, ¿qué hago? Eso que me regalan lo tengo que dejar por lo menos un tiempo ahí o regalárselo a alguien que yo sé que, bueno, esta persona no tiene mala energía con, uh -huh. con esa persona, ¿sí? pero es mejor no consumirlo, uh -huh. por ahí vamos analizando todo pasa, bueno, pasa también, ¿también pasa ¿sí? también eh, Marta disculpa que te interrumpa que por ahí ¿Sí, me, sí? me inviten a comer y a un lugar que diga che qué rico y que siempre quiera ir a ese lugar, esa, esa es la, la lo contrario no como muy buena vibra, exactamente ¿Sí? hay ambientes o hay hogares donde uno le da gusto y le da placer o sea, tan solo llegar a ese lugar y, claro. bueno, aunque sea una taza de té o un mate, pero yo me siento con una vibra total, o sea, totalmente positiva que me da ganas de volver y compartir con esa persona, ¿sí? Uh -huh. sí. Eh, puede ser simplemente un mate y voy a un lugar que, que quizás no, no tiene la gran cosa, pero yo me siento bien. Uh -huh. ¿Y es por qué? Porque hay buena energía, hay buena vibra, o sea, hay un ida y vuelta bueno, sano, digamos, no, esa persona no tiene mala vibración conmigo, ¿sí? Uh -huh, Entonces, sí. analizar bien eso, sentir, sentir esas vibraciones, porque uno las siente... O sea, siente rechazo hacia algunas personas por ahí. O por ahí no nos damos cuenta, también ana analicemos esto. Por ahí claro, hay gente claro. muy, como le diría, falsa, que viene y me dice: Ay, Carlitos, sabes, te quiero tanto, mm, tanto. Mentira. bueno, y siempre estoy pensando en vos, en que te vayas re bien, sí. que en la radio se te abran todos los caminos y qué sé yo, y te das mm, vuelta y te dicen: No, pero este. Son... Es <ríe> Sí. No, no, no. Escucha, Entonces... yo, hay, algo, hay algo que quiero preguntarte, porque ya está justo sí. con toda esa energía que me estás contando. Bajar de peso ¿Qué? suele tener como una energía negativa en las personas, porque digo, lo intenta el primer día, el segundo día y hay algo que te invade, que te, no te deja avanzar, ¿no? Como decir, che, ¿qué pasa? Yo, yo quiero hacer la dieta, estoy haciendo todo bien, estoy y sin embargo hay algo que te frena, o no entiendo esa parte, ¿no? Como que hay una energía negativa que no me deja avanzar. Exactamente, ¿por qué? Porque no nos mentalizamos bien, o sea, okay. yo digo de palabra, de boca, voy a hacer esta dieta, ¿y, y qué pasa? A mí me gusta mucho consumir pan, uh -huh. supongamos, sí. y al otro día me como dos galletitas, una galleta de arroz, o lo reemplazo por otra una fruta o algo, y ¿qué? Yo estoy con la energía pensando en el pan, o sea, que, que yo, yo tengo que comer pan, y si yo no saco eso, seguro, o sea, me voy a sentir muy mal, ¿sí? Yo tengo que pensar que esto que estoy haciendo es en positivo y va a servir para mi vida para hasta para la salud o uh -huh. sea esto eh, me va a ayudar en cuanto a sentirme mejor en el tema salud sí pero si yo paso el primer día el segundo día y sigo con esa energía negativa es porque realmente no lo quiero hacer uh -huh. primero la predisposición a realizar esto lo que lo que me decidí o sea si yo me decido hacer algo lo hago sí. Si no, directamente ni trato. Así de fácil. O sea, uh -huh. no no trato, ¿sí? Pero también tenemos ingredientes mágicos. Y eso les voy a dar la receta y a les pido ver. por favor que tomen papel y lapicera urgente, ¿sí? Sí. Infusiones desintoxicantes. ¿Qué uh -huh. voy a hacer? Tomar una ramita de perejil, ponerla en dos litros de agua, dos limones partidos en la mitad con cáscara, con todo. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a hacer hervir 10 minutos y le voy a colocar una ramita de lemongrass. O sea, para la gente que por ahí no sabe qué es el lemongrass, es el cedrón, o sea, así en palabras simples, el cedrón de hoja larga, uh -huh. ¿sí? Que, bueno, ¿Cuánto, no ¿cuánto de cedrón le ponemos? Eh, son unas ramitas, o sea, calculo uh -huh. con un, un puñado, así, no no no mucha cantidad, ¿por qué? Porque va a ser muy fuerte y no lo claro, voy a poder si tomar. Si no se pone fuerte ¿sí? el sabor, claro. Claro, exactamente. Uh -huh. Consumir preferentemente sin azúcar. Y si por ahí necesito azúcar, eh, un poquito de miel, nada más, pero preferentemente sin azúcar. Tomar a la mañana y a la noche. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que mi cuerpo se vaya desintoxicando, pero nada es mágico. Uh -huh. O sea, yo tengo que ayudar con una pequeña dieta de disminución de alimentos Bien. que que yo sé que me hacen mal y que por ahí me producen, me, me engordan, entonces sí. voy bajando, o sea, tampoco no es que me voy a una distra estricta de un, de la noche a la mañana y al día no como nada. Aflojá con la harina, ¿Sí? gordo, me gritaron el otro día. <risa> hey, le digo, pará, bueno. que estoy en la radio, no me trates así. <risa> claro, soy, soy importante. Soy, soy especial, le <risa> puse. No, y, y todos somos importantes, Y somos muy especiales, <risa> obviamente. Para sí que yo anote, un, un, Una ¿Sí? ramita, eh, un, un ramita de perejil, un, para tener ¿Sí? varios, Dos litros de agua. Dos limones, ¿Sí? ¿me dijiste? Partidos a la mitad. Partidos a la mitad. Eh, una ramita. Con cáscara, de, todo. Con cáscara, todo. Todo esto lo pongo para hervir. Eh, ¿Sí? Una ramita de cedrón. ¿Cuánto? ¿Le tengo que dar un pequeño hervor esto? cuánto más o menos sí aproximadamente 5 o 8 minutos o ocho así minutos. cuando yo veo que ya sale el color eh, y se siente el, el, la fragancia ahí perfecto. ya lo apago sí perfecto y dejo en fría, lo puedo tomar así en caliente o por agua directamente en frío en sí frío. perfecto con eh, preferentemente sin azúcar uh -huh. y bueno si no miel endulzar, plazo con, endulzar miel. con miel a la mañana y a la noche a la mañana y a la noche Toma. sí pero uh -huh bajar lo, los alimentos antes también. antes de antes de desayunar y después de cenar eh, sí sí sí antes de acostarnos tomamos ese tecito Perfecto. sí ahora venimos con una con algo fantástico uh -huh. que yo sé que me lo estuvieron pidiendo ¿no? me lo estuvieron pidiendo mucho y acá está a ver. es una lipo natural o sea ¿qué vamos a utilizar para esto? Tres dientes de ajo, sí. ¿sí? Y bueno, nos tenemos que, <ríe> que acostumbrar al ajo. Mm, Tres mío. dientes de ajo Ay, pelado. Anote bien, Carlitos. Sí. Dos limones con cáscara, todo todo completo, lo cortamos así en trozos y colocamos en la licuadora. Uh -huh. Esto lo vamos a tomar todos los días en ayunas. Durante un mes Uy, Dios. ¿Tampoco Debemos desca descansar, ¿no? Debemos sí. descansar Bueno, si por ahí no aguantamos un mes Por lo menos como mínimo 15 días ¿Tres dientes de sí. ajo? ¿Estás segura? Me va a quedar un tres aliento de dragón de... <risa> No, pero... O sea, ahí ya, ya no se lo siente Lo podemos endulzar también con miel Es sí, mejor okay. siempre consumir Bueno, si yo veo que por ahí no me voy a adaptar Con tres dientes de ajo Empiezo Exacto. con uno, dos Bien. Hasta, hasta llegar a eso, ¿sí? Puedo poner dos. Si uh -huh. por ahí me parece muy, muy fuerte, muy invasivo, puedo poner dos dientes de ajo. Bien. ¿Sí? Licuar esto, esta preparación y tomar todos los días en ayuna, ¿Sí? O sea, con, como mínimo media hora antes de desayunar. Uh -huh. O un rato. Calculamos un rato antes de desayunar. Tomamos esto. Y a la noche, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una desintoxicación. Bien. A la noche voy a poner 50 gramos de pepino, 15 gramos de perejil, 15 gramos de jengibre, jengibre puede ser picadito así, muy chiquito, medio limón con cáscara y esto, ¿se entendió? Sí. ¿O quiere que repita? 50 gramos de hecho? perejil, 50 gramos sí. de eh, pepinos. No, no, no, 50 gramos de pepino. Sí. 15 gramos de perejil. Ah, 15 gramos de perejil. 15 gramos de jengibre, 15 de cortado muy chiquito. lo rayos el jengibre? Puede ser rayado o puede ser picado, porque Pica esto es. va a la licuadora. Pero, ah, bueno, ¿Sí? perfecto. Bien. Eh, medio limón con cáscara. Siempre hablamos de limón con cáscara, ¿Cómo? o sea, no necesito pelarlo nada. Uh -huh. Voy a licuar con agua tibia. O sea, esto lo pongo en la licuadora, le agrego agua tibia y me lo voy a tomar a la noche antes de acostarme y esto va a ser una lipo fantástica Bien. ¿sí? que voy a bajar el abdomen con esto y pero sí, qué pasa no debo consumir ir este tiempo no debo no consumir lácteos Ah, no consumo lácteos no consumo, sí, no, claro, no, sino... no consumo lácteos, por este tiempo que yo haga esto sí. no consumir lácteos Bien. y qué tengo que hacer o sea eh, hacerlo durante un mes o por lo mínimo, como les dije, 15 días. Pero sí. lo mejor sería un mes. y ¿sí? Tratar de, de hacerlo así, al pie de la letra. Y uh -huh. esto nos va a ayudar a bajar muchísimo de peso. Bien. Bueno, no sé si hay más tiempo o ya sea, no. Y ya estamos Otro medio, si quieres... medio complicados porque nos diste mm, tres recetas, ¿no? Tres. Para que la gente tenga eh, en claro esto, para bajar el abdomen, para la dieta para comer antes de las comidas, para tomar antes de las comidas, el desayuno, en la noche, bueno teníamos ahí también, la verdad que bueno, esto, eh, a ver, si hay mucha gente que nos llegó a anotar, tenemos la posibilidad de que te encuentren en Facebook, así es, exactamente es? la página, buenas energías con Marta Mamani, ahí me pueden consultar, eh, enviar mensajes, eh, propuestas también, ¿por qué no? Y también me encanta que llamen a la radio y digan, bueno, sí, me encanta o quiero tal tema sí. quiero saber de esto, de lo otro, ¿sí? Y, sí. y vamos eh, así analizando y y también compartiendo ideas entre todos ¿Por qué? Porque eso es lo más bonito de la radio o sea, que la gente que está del otro lado que te escucha y que uno sí. entra a cada hogar y la gente te recibe de una manera impresionante porque el cariño que te brinda es muy, muy lindo uh -huh. así que Va a mi agradecimiento a cada uno de los oyentes y en especial a bueno a todos los que se comunican siempre conmigo y a todos a todos porque por ahí muchos se escuchan y dicen bueno no saben no se animan claro. y pero están ahí del otro lado en silencio pero están están acompañándonos así que a todos muchas gracias por por seguirnos y bueno por participar también se encuentran en Instagram como Marta Mamani 13 también así que ahí también me pueden ubicar. Bien, ¿Sí? te mandamos un porque beso grande porque la gente siempre pregunta, la gente siempre pregunta por vos. Che, qué pasa con Marta, que no estuvo, siempre consulta, así que te encuentran buenas energías con Marta Mamani en Facebook y ahí vos respondés automáticamente. Personalmente vos respondés las cosas. Para que sí, la gente sí, sepa. Bien, querida. Sí, sí, sí se comunican conmigo. Muchísimas gracias y lo más importante, sí. saber de dónde proviene la comida. ¿De dónde Lo proviene? Decimos... Ay, Dios, qué difícil. <risa> Antes, fíjese bien a dónde va a comer, con quién, todo. Sí, y qué Por más que la comida esté exquisita, pero fíjese el origen. Mm. Vamos al origen de las cosas. Voy a tener que, <risa> que ir a comer ahí donde iba. Bueno, eh, Marta, te, te mandamos un beso gigante. Gracias por estar como siempre. No se sé quede fuera de casa hoy. No, Marta, <risa> por gracias. favor. Muchas gracias. Si no voy, voy voy. Muchas gracias. Cualquier cosa toco timbre. Beso grande, Mario. Dale, dale, lo espero. Bueno, muchas gracias.